donde estamos estamos en una gran piscina llena de agua es sí, amiguitos hoy día yo voy a hacer el eh, de esta linda piscina a los amiguitos que vengan a nadar acá yo los voy a cuidar porque muchos de ellos son pequeñitos y no saben nadar bueno amiguitos como esta tarea de ayudar a las personas y estar cuidándolas y vigilándolas no es fácil mm, voy a traer a alguien que me ayude está bien ¡Sí! ¡Aquí está mi amigo el Mi ¡Miren, es de color verde! ¡Ya me va a ayudar a cuidar a todas las personas para que no se puedan ahogar! ¿Está bien? Ahora, él solo no me va a poder ayudar. ¡Necesito más ayuda! Entonces voy a traer a mi otro amiguito. ¡Sí! ¡Él es el pececito! ¿Pasa, pececito? ¡Sí! ¡Aquí está mi amigo el pececito! ¡Él también me va a ayudar a cuidar a todas las personas para que no se puedan ahogar! Porque las piscinas son peligrosas. Para nadar. ¿A él le gusta nadar. Ay, le gusta nadar de costado. Es muy divertido. Ay, me encanta el agua. Miren cómo me sumerjo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Wiiiiii! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! Me encanta el agua. Miren, mi cabellito ya se mojó. ¿Quieren verme a través de la piscina? ¡Venga! ¡Hola, amiguitos! Estoy viendo a través de la piscina y del agua. Hola, es muy divertido. Miren cómo me doy la vuelta, la vuelta, la vuelta y cómo nado dentro del agua. Ahora voy a salir del agua Salí a la una, a las dos y a las tres. porque esta piscina es muy grande y tengo que vigilar a todos. Entonces le presentaré a mi amigo a La Estrella de Mar, que ya lo conocen. Tiene 5 puntos y es de color verde. Pasa amiguito. Ahí está bien, voy a dejar con mi cola. Eso, mi aquí es mi amiguita Estrella de Mar. Corre, ver, corre, corre. Ahora le voy a presentar a un amiguito más y él se llama el Caballito de Mar. Sí, es como un caballito, pero la diferencia... Él corre dentro de las piscinas Y de los mares, sí Él es de color rosado Bueno, también los voy a presentar ¡Ven caballito! ¡Wee! También lo voy a hacer con mi cola ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! Aquí está ¿Ya ven? Ellos me van a ayudar Ellos me van a ayudar en esta gran piscina Para poder salvar a las personas ¡Ay! Me gusta mucho nadar Espero que vengan personas para enseñarles a nadar ¡Hola sirenitas! Para que me enseñes a nadar Estoy viniendo con mi hermanito George Y con un amiguito Eh, calamar, por favor, ¿podrías enseñarnos? Claro que sí Yo les voy a enseñar a nadar Hola, George, un beso ¡Muah! Hola, Pepa, un beso ¡Muah! Hola, sirenita Por favor, yo quisiera que me enseñes a nadar Aunque le tengo mucho miedo al agua Y tengo miedo a ahogarme. Claro que no, a ustedes no se van a ahogar. Lo único que tienen que hacer es hacerme caso, está bien? Está bien. Bueno, para que empiecen a nadar, aquí están mis amiguitos, está bien? Ellos les van a ayudar mucho. Está bien, sirenita. Mira, ahora, como flotadores, les voy a traer un par de pelotas, está bien? Y les voy a enseñar cómo se tiene que nadar, pero me van a hacer caso. No se vayan a soltar en ningún momento de la pelota, está bien? Está bien, sirenita. ¡Pelotas! ¡Sí! ¡Ya bueno! ¡Ahora les voy las pelotas! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Listo! ¡Peppa y George! ¡Ahí están! ¡Las dos grandes pelotas! ¡Ahora entren en la piscina! ¡Pero no se sienten en ningún momento de ellas! ¡Bajo miedo! ¡Baja, baja! ¡Yo te voy a agarrar! ¡Ya! ¡Ahora te voy a llevar hasta la pelota! ¡Agárrate George! Agárrate, Listo, George. Si ves que era fácil, ahora voy a llevar a Peppa. Está bien, profesor, Yo soy Yo Ya viste la televisión como a las personas y es muy fácil. No, Peppa. Fácil, fácil no es. Tiene que seguir algunas indicaciones. Ven. Está bien. Nadando, nadando. Encima de la pelota. Yo, conmigo, de yo los voy a dejar, ¿está bien? Bien. Está bien, sirenita. Miren, los ejercicios que van a ir practicando es mover sus piecitos como si fueran una sirena, como yo. Tienen que moverlo arriba y abajo, arriba y abajo. Pero sin soltarse de la pelota, ¿está bien? Se van a agarrar así, con sus dos manos, y van a empezar a patalear. Arriba y abajo, arriba y abajo. Y cada vez van a patalear más fuerte van a ir avanzando. la otra piscina, porque también hay niñas a quienes les debo de enseñar. Mientras, mis amiguitos les van a estar cuidando, ¿está bien? Está bien, profesora. ¡Nos vemos! ¡Chao! Bueno, George, ya hemos escuchado lo que nos dijo la profesora allí Hay que agarrarnos así. hay que empezar a patalear. Esto no mío. Pataleo, pataleo ¿Ves, George, cómo estás avanzando? ¡Sí, Peppa, es fácil! ¡Sí, George! Aunque yo me cansé de patalear Yo aprendí a nadar solito, George Eso de nadar es muy fácil No, Peppa, la profesora Ariel Nos dijo que no es nada fácil ¡Sí, voy a nadar! Pero no le digas nada, no le vayas a avisar Hasta muy voy a saltarme a la una, a las dos, a las tres. ¡No, no! ¡Auxilia! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Profesora! ¡Auxilio! Me pareció haber escuchado unos gritos. ¿Qué, amiguitos? ¿Qué alguien se está ahogando dónde? Pepa, tienes que hacer caso a lo que te estamos diciendo. Sí, profesora. Disculpe, es que yo pensé que nadar era fácil. Y como ya me aprendí a patalear de nadar solita. No, Pepa, tienes que hacer caso a lo que te digan, ¿está bien? Y George, ¿por qué tú no me avisaste que Pepa se quería soltar? Profesora, es que mi hermanita me dijo que no le avisara nada. George, siempre tienes que avisar Nadar es peligroso y no lo pueden hacer solitos Ustedes amiguitos también No pueden nadar solos, siempre necesitan la compañía De un adulto y tienen que hacer caso ¿Está bien? Está bien, Está profesora bien. Bueno, alguien a patalear? Sí, yo sí, profesora Yo también, profesora Bueno, entonces ahora les voy a enseñar a nadar ¿Está bien? Creo que ya son listos Ahora después de los pies Solamente tienen que mover las manos Como si estuvieran remando ¿Está bien? Está bien, profesora. Yo te voy a soltar, Estalín, Pepa. Y... Pero voy a estar a tu lado. ¿Está bien? Está bien, profesora. A la una, a las dos y a las tres. Ahora lea y avanza. ¡Profesora, sí puedo! ¡Profesora, estoy nadando! ¡Bravo, Pepa, aprendiste a nadar! ¡Sí, profesora! Ahora puedo flotar, muchas gracias. ¡Qué bien, hermanita! Ahora te toca a ti yo. ¡Profesora! ¿Y si me ahogo? No te vas a ahogar, George. ¿Usted me ayudará, profesora? ¡Claro que sí! ¡Suéltate de la pelota! ¡Ahora mueve tus manitos como si quieras avanzar! ¡Mueve tus manitos! ¡Mueve tus manitos! ¡Vencio! ¡Que estás nadando! ¡Sí, profesora! ¡Sí! <ríe> Ahora aprendimos a nadar. ¿Quieres nadar junto conmigo? ¡Tres! ¡Avance! ¡Avance! ¡Sí! <risa> bueno, amiguitos, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en ese lindo video donde Pepe y George aprendieron a nadar. Pero también aprendieron una gran lección. Que no deben intentar cosas solos, y que deben hacer siempre caso a los mayores. Y cuando salen en una piscina así, no tienen que soltarse los tratadores, Tienen que hacer caso a los mayores y no tienen que ocultar las cosas. ¿Está bien? Pepe y George se aprendieron a nadar ustedes también van a poder, solamente confíen en ustedes, ¿está bien? ¡Sí, amiguitos! Yo me solté del flotador y casi me ahogo, pero al hacerle la a la profesora Ariel aprendí a nadar. ¡Sí, amiguitos! No hay que tenerle miedo al agua, El agua no es nuestro mejor amigo. ¡Sí, amiguitos! Bueno, nos vemos en el próximo video, ¿está bien? Síganos siempre porque podremos mucho más videos pronto. Desde acá les mandamos un gran beso y un fuerte abrazo. No se olviden de compartir, darle like y comentar, amiguitos. Suscríbanse a nuestro canal si es que les gustó. Les mandamos un gran beso y un fuerte abrazo. ¡Chao! Nosotros nos vamos nadando.